Eh, señalar que de acuerdo a lo que habíamos acordado oportunamente en el, en el mes de marzo, estamos asistiendo en este momento con los gremios docentes, como asimismo lo vamos a hacer con los gremios de la Administración Central y con los gremios representantes de los profesionales de la salud, lo que es la, la etapa de revisión salarial, en esta oportunidad participaron los gremios del sector público y, y SADOP. Escuchamos eh, básicamente con la gente del Ministerio de Educación y de Economía eh, el planteo referido a la, a la situación salarial por parte de los gremios, el pedido de, de recomposición que, que formularon, eh, las distintas eh, variables que que ellos manejan para, para eso eh, y bueno de alguna manera eh, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía, es decir la representación de la provincia eh, comprometió en base al escuchado y luego de, de participar también de las otras instancias pendientes eh, a llevar una, una oferta salarial que esperamos poder hacerla el día viernes de la, de la semana que viene, concluida la ronda con todos los, los gremios que están participando de esta instancia. ¿Qué les parece el plan que hicieron los presentes? Bueno, hay una, hay una cuestión que es muy, muy evidente, que es que la inflación presupuestada oportunamente por el Gobierno Nacional y que fue la base para, para pactar un salario que superara la inflación presupuestada, eh, hoy se ha corrido, digamos, tenemos un, un esquema inflacionario que ya no responde a los números de, de aquel presupuesto eh, y nosotros, tal cual lo convenimos, eh, queremos eh, llevar la tranquilidad de que nuestra vocación nuestro anhelo eh, y nuestra voluntad es que el salario no pierda con la inflación este año y de allí que vamos a hacer los esfuerzos correspondientes como para brindar una propuesta en ese sentido que lógicamente va a, ser tener, va a tener que ser considerada por, por cada uno de los gremios.